Chicas y chicos, ¿cómo están? Muy bienvenidos sean todos al canal. Hoy le quiero traer esta hermosa de Dema, Prince. Como pueden ver, está decorada en perlas. Miren qué belleza. Si te gusta lo que estás viendo, por favor, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando hagamos videos nuevos recuerda que nos puedes seguir en todas las redes como El Rincón de Rosy y también puedes compartir nuestros videos con las personas que más te gusten ya saben por favor suscríbanse y compartan nuestros videos bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo y todos los que se han suscrito a nuestro canal muy bienvenidos sean bueno para empezar a hacer esta hermosa diadema Princeton como pueden ver verdad que es sumamente hermosa y muy fácil de hacer los materiales que vamos a necesitar serán silicón frío vamos a utilizar esta esta cinta o esta tira de goma miren esta es una cinta que es engomada y, ri, y mide y mide una pulgada y media, como se la pueden ver miren el centímetro miren una pulgada y media la pueden conseguir en las tiendas de mercería también en la tienda de bisutería también la pueden conseguir utilizaremos las perlas estas perlas son número 12 y vamos a utilizar un cintillo o una base para cintillo, esta mide 2 pulgadas, Miren aquí donde está, tijera, vamos a utilizar aguja e hilo, yo voy a utilizar el hilo nylon. recuerden trabajar con los materiales de su preferencia y con los colores de su preferencia, bien, vamos a poner esto por aquí, y lo primero que vamos a hacer es y voy a poner esto aquí, por aquí aquí están mis dos yardas de cinta engomada y voy a cortar alrededor de una pulgada dos tiritas de una de una mire de dos centímetros o de una pulgada así de esta forma recuerden que ya hay un vídeo en nuestro canal de youtube de cómo forrar nuestro cintillo bien voy a hacer esto miren esta cinta encomada tienen un lado que es si pueden ver lo que tiene como forma de brillo este yo voy a trabajar voy a hacer esto esconder el de brillo si ustedes gustan lo pueden dejar así y vamos a poner a dejarlo así de este lado voy a hacer lo mismo no ponga mucho pegamento para que se le pueda hacer secar rápido de esta forma así ¿Ven? eso es para tapar nuestras puntas ahora ya que tengo pegado, voy a poner un poquito de pegamento aquí y otro aquí así recuerden que voy a trabajar con el lado que no, o sea con el lado mate el que tiene brillo va va a ir debajo, para que no se vea el brillo, me voy a posicionar de esta forma así ¿ve? y vamos a ir Girando de esta forma nuestra cinta engomada para cubrir todo lo que es nuestro cintillo o nuestra base para cintillo. Así de esta forma. Bien. bien chicas yo voy a adelantar todo esto recuerden que aquí arriba aquí en, en este link que está aquí arriba en la parte superior de la pantalla les voy a dejar el link para que puedan ver unas pequeñas diademas también que nosotros hicimos anteriormente y que están en nuestro canal con unas diademas de cristales mientras termino nos vemos cuando estemos aquí aquí abajo bien chicas ya he llegado casi al punto donde estoy debajo esto lo que voy a hacer miren, lo voy a dejar así como pueden ver no voy a cortar mi cinta voy a poner un poco de pegamento para que la cinta se adhiera y se quede aquí ahora en esta parte de aquí atrás Voy a poner otro poco de pegamento, de esta forma, voy a sostener un ratito y voy a dejar mi cinta encomada, no la voy a cortar, la voy a dejar justamente ahí, mientras trabajamos con las perlas. Bien, no vamos a cortar nuestra cinta, nuestra cinta tiene que quedarse aquí vamos a dejar que ella repose y que ella seque, seque un buen poco para comenzar a trabajar con las perlas, vamos a trabajar con las perlas, a ponerle las perlas ahora voy a tomar vamos a dejar nuestras dos yardas de cinta de este lado vamos a poner esto aquí bien Voy a tomar mi aguja e hilo nylon y vamos a trabajar con las perlas. Vamos a empezar. Aquí lo vamos a dejar un pequeño espacio de dos pulgadas, como pueden ver, miren, y nuestra perla va a empezar desde aquí, ¿ven? vamos a dejar este espacio de 2 pulgadas así y vamos a empezar aquí para esto yo voy a tomar mi hilo y me voy a enganchar así ya estamos trabajando con el hilo de esta forma recuerden que es un hilo totalmente invisible que casi no no lo podemos ver pero es es un hilo que te da una bonita terminación así no se ve tu trabajo bien ahora nuestras tomamos nuestra perla del número 12 y vamos a ponerla de esta forma yo lo que voy a hacer es que me voy a pasar el lado contrario, así y esto lo vamos a repasar, ven que no se nota nuestro hilo siempre cuando repasemos, enganchémonos en la cinta pasamos nuestra perla nuevamente y nos vamos a enganchar otra vez así, de esta forma para que la perla quede sujetada bien, me voy a enganchar otra vez y aquí tenemos que dejar un espacio aproximadamente de 3 centímetros miren, o 3 milímetros, perdón tenemos que dejar un espacio entre perla y perla, miren, ahí hay un Ahí hay dos centímetros dos milímetros como ustedes pueden ver o hay un centímetro ¿ven? tenemos que dejar un espacio para que podamos pasar nuestras cintas Ven. estoy sosteniendo la perla porque necesito que me deje el espacio me voy voy a hacer el mismo procedimiento otra vez de pasar por la perla y engancharme siempre por la cinta engomada voy otra vez a tomar y entrar en la perla bien otra vez me engancho de la cinta engomada voy a hacer el mismo procedimiento y voy a tomar otra perla y voy a hacer el mismo proceso, el mismo paso lo voy a repetir, dejar un espacio, lo pueden ver, miren lo espacio, el espacio que queda, así, bueno chicas no se olviden de suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like, y activar la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando hagamos videos nuevos. Bien, miren. Siempre enganchense de la, de la cinta engomada. Paso otra vez. Y como este paso se repite, vamos a adelantar para que el video no se haga tan extenso. Y ya que es un trabajo muy fácil, vamos a adelantarlo, voy a seguir colocando mis perlas, yo espero también que ustedes la sigan, sigan también su trabajo y las sigan colocando. Así de esta forma vamos a dejar esos espacios y nos vemos ya cuando estemos aquí, recuerden que aquí dejamos 2 pulgadas, tienen que medir así de esta forma. Si quieren pueden hacer un pequeño con el lápiz, y así, marcarlo, para que vean dónde va a quedar su perla. Bueno, yo voy a adelantar y nos vemos cuando estemos aquí. Bien, chicas, miren, ya hemos avanzado bastante. Como ustedes pueden ver, ya están colocadas prácticamente todas nuestras perlas vamos a colocar la última perla, la última perla que no hace falta y aquí está nuestro indicador donde debemos de parar. Entonces, voy a colocar mi última perla. Así, de esta forma. Así. voy a entrarme a la perla nuevamente aquí voy a hacer un pequeño remate entro otra vez y voy a hacer otro pequeño remate aquí así de esta forma si no quieren usar al principio este cinta engomada lo pueden hacer con cinta normal voy a cortar mi exceso de hilo voy a poner mi aguja aquí ahora recuerden que tenemos nuestra cinta aquí verdad vamos a poner esto por aquí recuerden que tenemos nuestra cinta aquí que no la cortamos bien, ahora vamos a hacer esto, por eso no cortamos la cinta bien vamos a ir subiendo subiendo y vamos a trabajar entre las perlas que hemos puesto anteriormente de esta forma así recuerden que tienen que abrir la cinta para que aquí no le quede no le quede como en forma de grumo la abren aunque aquí se cierre un poco ven la sostienen la abren y ella misma va dando ese efecto, miren y aquí ya trata de cerrarse pero entonces ustedes la abren así ¿ven? aquí ya trata de cerrarse como les expliqué anteriormente ¿ven? vamos a ir dándole vuelta bien, aquí la abren miren la parte de abajo, otra vez, para que no quede grumo, bien, seguimos, y este paso se repite, siempre abriendo nuestra cinta, engomada, bien, abriéndola, y seguimos, abrimos dejando que ya haga su efecto el, el efecto que queremos tener en la parte superior de aquí arriba pero aquí en la miren lo que le digo ¿ve? para que no se hagan grumos no se hagan grumos muy feo eh, siempre va a quedar así siempre tiene que quedar así porque claro está estamos dando vuelta pero aquí abrimos bien, seguimos y así tapamos nuestro hilo bien, miren, aquí lo que vamos a hacer es abrir bien, abrimos estamos casi terminando ve cómo le comenté esta diadema prince es muy, muy fácil de hacer, me gusta hacerla por completo en cinta engomada bien, aquí terminamos incluso se incluso la medida que tomamos bien chicas aquí ya terminamos de dar las últimas vueltas miren aquí vamos a terminar de colocar un poquito de pegamento para asegurar nuestro trabajo como pueden ver seguimos dando vuelta aquí vamos a terminar colocando poquito pegamento así de esta forma y terminamos aquí ponemos otro poquito y terminamos miren. miren qué belleza y muy fácil de hacer esta diadema princess si te gusta lo que ve por favor suscríbete, comparte, activa la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando hagamos vídeos nuevos es muy importante cuando ustedes se suscriben y comparten nuestros vídeos bueno chicas bienvenidas sean las nuevas suscriptoras y a las chicas de la comunidad, un fuerte abrazo. Miren qué belleza. Espero sus fotos que me la envíen por DM. Nos vemos pronto hasta otra entrega del Rincón de Rosy. Un fuerte abrazo para todas.